¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cast. Ya tengo todo lo que hace falta para fusionar esta Moto Chopper. He tenido realmente suerte cuando a mí me faltaba el coche cuerda y abriendo un par de máquinas mientras jugaba, la verdad que... Qué suerte de que me saliera hemos hecho buen uso de las gemas pues si visteis el vídeo anterior en el que bueno explico todo lo que viene en la nueva actualización me gasté un montón de gemas en maximizar ese coche deportivo para poder tener esta motochepper cuanto antes me ha salido el coche cuerda y bueno esto es lo que hace falta 7 Sidecar, tres 3 Trail deportivo y coche cuerda como hemos dicho antes le voy a dar a fusionar, antes de eso dejar un like, le habéis dado ya si sí. venga, le voy a fusionar. Vamos allá. Y marcha atrás para dar impulso. Bueno, no sé a qué se refiere. Voy a jugar con ella. Quedaros aquí, ver un poco cómo juego con esta moto chopper, que se llama Jo. Uh, uh. Sé que es una moto chopper, pues lo pone en las novedades de esta nueva actualización. Pero, ¿qué nombre es este? ¿Tiene algún sentido? Si lo sabéis, dejármelo abajo en los comentarios. Yo no lo sé. Dejad un like si queréis que siga subiendo Crash of Cars. Suscribiros si no lo estáis, que muchos de los que veis el vídeo no lo estáis. Y bueno, me ayudaría un montón. Os lo agradecería un montón y medio. Y. Nada más chicos, hasta el próximo vídeo. Ya nos vemos, adiós, Comentar. dejad vuestros comentarios. You'll so get the Place. Hey, we got that business for days hey, Don't keep me in from beyond the outer space yeah. Still so calling Doc, yo Your feet Stand up, stand up, stand up. I'm Come on, get loose with a heat Right now